Pues bienvenidos a una nueva clase de PASI Espero que estéis todos bien y con ganas de seguir aprendiendo matemáticas Hoy en la clase lo que vamos a aprender va a ser Inducción Matemática que es un proceso en el que consiste en demostrar una serie de um, igualdades que nos piden para que comprobemos si es verdad que se cumple o si no se cumple Este método es muy típico utilizarlo en sucesiones Como ven el siguiente ejemplo os voy a enseñar cómo se realiza el proceso inductivo. Pues bien, empezamos. Lo que nos piden en este ejercicio es que demostremos que la suma de los n primeros números naturales es igual a n por n más 1 partido 2. Pues bien, ¿qué nos quiere decir esto? Pues la suma de los n primeros números naturales pues sería 1 más 2 más 3 más 4... ¿Cuánto? Pues hasta n más n es igual a n por n más 1 partido 2. Eso es lo que quieren que, que, que demostremos. Pues bien, os voy a enseñar cómo se hace la inducción y vamos a ver que esa igualdad se cumple. Pues bien, se realiza mediante dos pasos. El paso base. Donde en el caso base lo que hacemos es sustituir n por 1. ¿Qué queremos hacer con esto? Que al menos se cumple para n igual a 1. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, toda la fórmula que habíamos hecho antes, sustituirla por 1. Recordad que teníamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n, pues 1 sería n, entonces solo llegamos hasta el 1. Y ahora sustituimos en la otra fórmula. Si recordáis era n por n más 1 partido por 2. Por tanto, 1 por 1 más 1 partido 2. Esto es igual a 1 por 2 entre 2. Y esto es igual a 1. Como veis, se cumple. 1 es igual a 1. Por tanto, el caso base ya sabemos que se cumple. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora lo que tenemos que hacer es suponer que se cumple para algún número. Y a ese número lo vamos a llamar K. Y ahí es donde va a entrar el proceso inductivo, es decir, el caso inductivo. Suponemos que se cumple para K. Por tanto, hacemos 1 más 2... Más 3, más k, es igual a k, k más 1, partido por 2. Lo único que hemos hecho ha sido sustituir n por k. ¿Y qué hacemos ahora? Como suponemos que se cumple para k, pues lo que hacemos es comprobar si se cumple para algún número eh, posterior a él. Por tanto, k... Es un número, el siguiente a él es K más 1, ya que estamos en, en el conjunto de los números naturales. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues, donde pone K, ponemos K más 1. ¿Qué tenemos entonces? 1 más 2 más 3 más, más K más K más 1. Y esto va a ser igual a K más 1 por K más 1, más 1 partido por 2. Pues bien, voy a poner esto aquí arriba y voy a explicar el siguiente paso. Pues bueno, ya hemos puesto esto un poquito más arreglado. Esta era la, lo que hemos sacado del caso inductivo, cuando n es igual a K. Suponemos que se cumple para K y lo que intentamos demostrar es si se cumple para K más 1. Entonces hemos tenido... Esta es la ecuación. Bien, ya hemos llegado a la parte importante. A partir de aquí donde ya empezamos a trabajar las operaciones. Con las operaciones que, que tenemos aquí. ¿Cuál es el truquillo? Pues mirad, 1 más 2 más k es igual a k por k más 1 partido por 2. ¿No? Por tanto, esto es igual a esto. Y aquí resulta que tenemos lo mismo, por lo que tenemos que hacer, como tenemos lo mismo, es sustituir esta parte aquí. Por tanto, lo que nos queda en la siguiente ecuación sería k por k más 1 partido por 2. Esto lo voy a borrar porque ya no, no nos va a hacer falta, es decir, queda siempre un poquito más claro. Y bien, ya lo que tenemos que hacer es operar simplemente. Como tenemos un 2, pues voy a multiplicar por 2 y nos quedaría k por k más 1 más 2 por k más 1 es igual a k más 1 por k más 2. 1 más 1, pues 2. ¿Qué hacemos aquí ahora? Tenemos que llegar... A que esto es igual a esto. Pues si os fijáis aquí tenemos K más 1. Y aquí también tenemos K más 1. Por tanto vamos a sacar factor común K más 1. K más 1. Que multiplica. acá más 2. Y si os fijáis. Es lo mismo. Por tanto como son iguales. Queda, queda demostrado. Que 1 más 2 más 3 más, más n es igual a n por n más 1 partido por 2. Y con esto que terminado el primer apartado de inducción. Ahora os voy a poner otro ejercicio para explicaros otro caso, pero vais a ver que sigue siendo se sigue, se sigue resolviendo de la misma manera. Eh, gracias. Pues Bueno, vamos a seguir con el apartado B de inducción matemática. Lo que nos pide a continuación es que calculemos la suma de los n primeros números impares. Sabiendo, o sea, que calculemos la suma de los n primeros números impares es igual a n cuadrado. Por tanto, vamos a hacer 1 más 3 más 5 más 7 más... Y a esta altura ya sabemos que los números impares siguen la forma 2k menos 1. Uy, 2n menos 1. Cuando n es 1... 2 por 1, 2, menos 1, 1. Cuando n es 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y así, sucesivamente, vamos teniendo todos los números impares, siempre en el conjunto de los números naturales. Pues bien, como ya sabemos del despertado anterior, lo que tenemos que hacer es el caso base. Cuando n es igual a 1, y hacemos 1 que es igual a 1 cuadrado, que es igual a 1. Por tanto, nos quiere decir. Que esta fórmula se cumple para n igual a 1. ¿Qué hacemos a continuación? Pues como ya hemos explicado en el apartado anterior, ya lo tenéis que saber súper bien. Hacemos el caso inductivo. Cuando n es k. Suponemos que se cumple para k. Y hacemos 1 más 3 más 5 más, más 2k menos 1 igual a k cuadrado y como suponemos que se cumple para k pues vamos a demostrar que se cumple para k más 1 siguiendo el mismo procedimiento 1 más 3 más 5 más más 2k menos 1 más 2k más 1 menos 1 tiene que ser igual a k más 1 al cuadrado bien, lo voy a poner arriba lo vamos a hacer un poquito más limpio pues bueno ya tenemos aquí las dos partes cuando n es k y cuando n es k más 1 lo que tenemos que hacer ahora si acordáis del truquillo que hicimos en el apartado a sabemos que esto todo este sumatorio tiene que ser igual a k al cuadrado si os fijáis en esta otra parte tenemos que K cuadrado, ¿no? Por tanto, sustituimos a K al cuadrado K al cuadrado más 2 por K más 1 menos 1 y eso tiene que ser igual a vamos a desarrollar la de igualdad, aunque después no haría falta porque podemos hacer que eh, este, este factor se convierta en esto pero vaya a verlo más claro si desarrollamos esta parte. Son igualdad notable. Ya sabéis, k cuadrado más 2k más 1. El doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora, pues simplemente multiplicamos aquí. k cuadrado más 2. 2 por k, 2k más 2 menos 1. Tiene que ser igual a k cuadrado más 2k más 1. 2 menos 1 es 1, así que obtenemos la misma igualdad. Con esto queda demostrado que la suma de los n primeros números impares es n cuadrado para todo n perteneciente al conjunto de los números naturales. Con esto ya he terminado la clase de inducción de PASI. Si tenéis alguna duda, ponedla abajo en un comentario o por Twitter, Youtube, lo que queráis. Muchas gracias.